Bueno, buenos días a todas y a todos, buenos días o buenas tardes eh, Estamos ya en la penúltima sesión de Yo sigo publicando de la segunda temporada Y, y bueno, tenemos con nosotros a Cristian Cotter, con Cardoso Del Departamento de Medicina Legal, de toxicología y antropología Física de, de la Universidad de, de, de Granada eh, bueno, Cristian es eh, eh, justamente, lo estaba contando justamente, eh, o de está contando que, que ha conseguido una beca CPU, por tanto, Cristian, enhorabuena. Y sí. bueno, creo que, lo que la charla que tenemos hoy eh, es bastante original. Yo creo que a, a mucha gente a lo le extraña un poco eh, este título. Tiene el título de elaboración de, de, de informes periciales y yo creo que a mucha gente eh, ¿Verdad? Le puede haber sonado un poco raro que tiene que ver los informes provinciales con, con, con nuestra labor investigadora, pero la verdad que yo personalmente eh, en el tema que nos dedicamos nosotros me he visto envuelto en este tipo de, de cuestiones. Eh, por ejemplo, en mi caso me ha pasado que, como sabéis, soy, nosotros somos profesionales de, de, de la bibliometría vale y, por ejemplo, puede haber eh, muchas veces, muchas plazas se han llevado a juicio porque no se han, no, los profesores no están de acuerdo con las evaluaciones que se han hecho y también por pues, no los tribunales, ¿vale? Y entonces un abogado te ha pedido a ti un informe pericial para ver si en qué se han equivocado, calculando los indicadores o porque se han hablado determinadas publicaciones. Y de repente a ti te llega una carta del de juzgado diciéndote que tienes que preparar un informe pericial y que tienes que ir eh, de repente a, a juicio. Eh, además, tienes que ir sí o sí, porque si no, además te ponen una, una, una sanción, una multa, como una valla. Pues yo no sé los detalles, pero eh, cuando nos pasa a nosotros no... no. No, no, no pasa esta situación, también le pasa a nuestro colega Rubén, eh, a través de la empresa, a través de Central también nos han pedido que hagamos diversos, diversos informes periciales. O sea, que no es una labor ajena eh, eh, que nos lleven a juicio para utilizar nuestra, nuestro conocimiento experto en nuestro campo y, y jugar a favor de una de las partes entre los juicios. Pero bueno, eh, yo no soy experto en Derecho, ni soy experto en informes periciales, pero sí he tenido la, la experiencia y la verdad que no es especialmente divertido. Pero bueno, eh, imagino que, que Cristian va a dar batalla. Oye, Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por, por participar. Muchísimas gracias de nuevo por, por, por ofrecer y, y por compartir estas cosas tan curiosas que creo que, que al final eh, nos puede tocar tarde o temprano alguno de, de nosotros. Y, y te doy la palabra. Ya simplemente recordaros que esta es la penúltima sesión y que en la próxima sesión, un Nico, que está por aquí, Nico, estaremos el señor Rodríguez y yo. Eh, cerrando la, la temporada con un curso de cómo publicar. Cristian, no me rollo, muchísimas gracias. Te di la palabra, ¿vale? Y yo voy a estar por aquí también eh, eh, escuchando y me incorporaremos luego en la, en la parte del debate. Muchísimas gracias, de verdad, por, por ofrecerte un abrazo y te doy la, la palabra. Un abrazo, igualmente, Daniel. Nada, yo gracias a ustedes, sobre todo, por, por dejarme contar mi rollo y, y porque creo que, que esto puede ayudar a más de uno. La idea de esta charla nace de eso, ¿no? Estoy en el gimnasio donde se me ocurre casi toda mi grande idea y, y estaba pensando que en mi departamento somos investigadores, pero pero que muchísimas veces pues tenemos que hacer alguna paternidad o, o por los diferentes proyectos que llevamos, tenemos que hacer un informe policial. Entonces claro, nosotros como expertos que somos en nuestros respectivos campos, sí que es cierto que en algún momento nos puede surgir que, que nos, pide, nos pide alguien que que resolvamos alguna materia del derecho porque el Derecho no tiene, no tiene herramienta o, o técnica para, para resolver ese tema y entonces, qué? ¿cómo lo hacemos? Entonces ya, pues te pones a buscar en internet, cómo estás en un informe pericial, qué formato tienes, qué es lo que tengo que poner, cuánto tengo que enrollarme, qué específico tengo que ser y tal. Entonces esa es un, más o menos la idea. Entonces lo enfocado tipo taller, mmm, no quiero que sea mmm, soltarle yo la receta de cosas pues, así, así, así y ya está. Sino que quiero que sea algo dinámico, ¿no? Cualquier cosa que no me haya explicado bien, cualquier cosa que le haya pasado a alguien, cualquier discusión que pueda surgir, porque hay muchas discusiones en torno a la vida del perito, me gustaría que, pues, que, que se interviniera, que, que sin mosca ninguna. Yo digo, esto es más para entre nosotros que, que soltar yo. Entonces, vamos a presentar. ¿Se ve bien? Sí, te vemos, Cristian. Se ve sí, perfectamente. Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar con, con el primer concepto que, que tenemos que tener claro, que es el concepto de forense, ¿no? Porque claro, en forma experimental está muy ligado a, a la vida forense y la gente cuando piensa en forense pues piensa automáticamente en, en criminalística, ¿no? En CCI, en en muertos, en sangre, y verdaderamente no tiene por qué, porque la palabra forense significa simplemente relativo al foro. Un experto forense, un testigo forense o un perito forense no es más que una persona que está auxiliando al derecho en un momento determinado. Son momentos en los que en alguna cuestión pues surge algún tema científico, técnico, artístico, que, que tiene que ser valorado, y evidentemente el juez el juez es experto en derecho, pero nada más y nada menos, también. Entonces, claro, necesita la ayuda de personas que sean expertas en, su respectivo, en, en el campo en el que se esté discutiendo y que lo orienten. Entonces, eso es simplemente un forense. Puede ser el médico forense, normalmente cuando se habla de forense, pues sí, el médico forense, pero cualquier disciplina, cualquiera, cualquiera, cualquiera, cualquier disciplina puede ser forense. Hoy, ahora, por ejemplo, la experiencia que estaba contando Daniel, pues la bibliometría puede ser una, un, una disciplina forense. Lo que, lo, que, lo que quiero que tengan claro es que, Forense no significa más que, que auxiliar al derecho en alguna cuestión. En el momento en el que en algún juicio, en algún proceso judicial, surja un asunto que, que las leyes no pueden resolver, sino que es una cuestión técnica o artística, porque el, el arte también puede ser forense, en ese momento es cuando se puede intervenir de cualquier disciplina para auxiliar a la justicia a resolver la cuestión. Entonces, el primer, el primer, la primera issue que vamos a encontrar es el tema de la regulación. El... La figura del perito y la del, la del informe pericial eh, tiene una regulación bastante dispersa. Como saben, nuestro ordenamiento tiene diferentes órdenes, ¿no? Está la orden penal, está la orden civil, está el laboral o social, está el, el contencioso administrativo, y en cualquiera de esos ámbitos pues, se puede prestar la, la, la ayuda del perito. No tiene por qué ser exclusivamente en, en, en contextos criminales. Por ejemplo, la prueba de ADN, que es el, el, lo que yo no soy experto, pero intento hacerlo, mmm, puede surgir tanto con una mancha de sangre que se encuentra en la escena del crimen como en una paternidad. Algo tan peregrino como, como, como saber eso, ¿no? Entonces, eh, otra, otra, otra división conceptual que nos vamos a encontrar es pues, pues eso, ¿no? Cuando vamos por ahí y, ¿no?, eh, le ha metido una demanda a fulano a Mengano por una cuestión de, de violencia de género, por ejemplo, de o de lesiones, o de en fin, cualquier tipo de historia, ¿no? Entonces, mmm, tenemos que tener claro la, la diferencia entre atestado denuncia, querella y demanda. Tanto el atestado como la denuncia como la querella están íntimamente ligadas a la, a la jurisdicción penal. Básicamente, el atestado son las actuaciones policiales mmm, que se llevan a cabo ante un hecho de apariencia delictiva, ¿no? Supongamos, se encuentran unos coches manchados de sangre, como pasó el otro día eh, en la calle Sur, creo que fue, y, y entonces los policías van y en su atestado con, con su diligencia. En una denuncia, lo que se hace es que mmm, se pone en conocimiento de, de, de, no solamente de la policía, sino que también se puede denunciar ante el fiscal o ante el juez, se pone en conocimiento de un hecho de apariencia de adictiva, de, oye, pues llamo a la policía y es que, o, o me persono en la comisaría, mejor dicho, y mire usted que que mi vecino de arriba estoy escuchando ruidos y tal licuado o, o alguna historia así, ¿no? Es lo que, lo que comúnmente se, se conoce. ¿Qué diferencia hay entre la denuncia y la querella? Pues en la querella también se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes, un hecho de apariencia delictiva, pero la diferencia es que nosotros nos personamos como parte. Fundamentalmente porque estamos damnificados por el asunto. Y la demanda eh, tiene lugar en la jurisdicción civil, que es diferente a la penal. Pues normalmente eh, pues será alguna cuestión monetaria, ¿no? que es la mayoría de, de, de las demandas. Pero una demanda puede ser, por ejemplo, una cuestión de herencia, una cuestión de cohesión, pues, una, una, una pensión alimenticia o, o ese tipo de, de cuestión. En todas estas figuras puede, puede figurar, se puede solicitar un informe pericial, sobre todo en, la, en, la, en las tres últimas. Entonces, por eso es importante también saber en qué, en qué ámbito nos estamos moviendo, ¿no? porque al fin y al cabo nos va a decir que lo que podemos esperar del asunto entonces como les decía, un perito es cualquier persona cualquier persona que tenga conocimiento de especial en alguna materia y alguna materia significa tanto ciencia como arte, como técnica en ese sentido no hay distinción no sea más perito por ser físico, por ser químico por ser mm, filólogo porque la, la filología también puede ser forense entonces la ley distingue <coughs> entre peritos titulares y no titulares los peritos titulares son los que tienen algún título y los no titulares son los que no eh, nuestra sociedad ya saben, sobre todo en el mundo académico pues nos regimos, nos regimos por la titulitis ¿no? entonces yo soy tal, yo soy cual yo soy graduado en o licenciado en, o licenciada en pero que no es un requisito para, para ejercer de deprito en alguna cuestión un perito puede ser perfectamente un joyero que lleva toda su vida trabajando, trabajando en una joyería y es conocido por eso pero sí que es cierto que eh, la ley prefiere a los titulares, simplemente por eso, porque, porque se acredita documentalmente, porque tiene la formación y las competencias para, para pronunciarse sobre la cuestión que se está dudando. Entonces, el único requisito para hacer proyectos es ser mayor de edad y no tener antecedentes penales. Y luego, pues, ser experto o experta en, pues, en, arte o, en algún arte o ciencia. O eh, traigo aquí eh, uno de los primeros debates que podemos tener y es eh, mm, un artículo de de mi jefe, José Antonio. Eh, pericias, peritos y piratas. Y, y en, este, en esta nota él habla de, de, de dos cuestiones. Una es la prostitución profesional, y es que el hecho de que alguien nos pague por pronunciarnos sobre alguna cuestión, digamos que eso nos pondría a favor de la persona. ¿no? Hay un dicho popular que es que en España, si no tienes la razón, vete a juicio, porque te la pueden dar, y si tienes la razón, no vayas a juicio porque te la pueden quitar. Entonces, ¿pasa eso? ¿Que, que el hecho de que alguien nos esté pagando por nuestra labor, pues ya digamos que nos puede predisponer a, a darle la razón. No sé, no sé si, qué piensan ustedes, si, si están de acuerdo. Cristian, si si cuando, cuando, antes que tengo esto puesto, que no te digo, eh, uh -huh. ahora te veo. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Ah, porque aquí quién te pide que haga el informe, te lo pide realmente el abogado de alguna de las partes, ¿no? Uh -huh. O te lo puede solicitar el fiscal, o quién. Te lo digo, para mí eso me genera bastante, bastante, bastante confusión. Claro. Es por que me por ejemplo, un abogado de alguna de las partes que están en el litigio. Sí, es que eso es. La petición no es... Y, y efectivamente, al eh, solicitar un abogado nada. privado, digamos que al solicitarlo, hemos cobrado dinero por el tema. Uh -huh. O hemos pedido una cantidad económica. Sí, es que eso es. ¿eh? Entonces, eso es lo que se pone en duda precisamente, que es que a nosotros realmente lo que nos piden no es pero se sobre esta cuestión, que también lo que nos piden es, oye, dame la razón o dame un argumento para tener yo la razón. Entonces digamos lo que está actuando al final, no actúa de manera neutral, ¿no? porque mm -hmm. al final lo que tú vas a estar es reforzando un argumento de una de las partes del, de la, del juicio. ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Cuando tú estás de... Bueno, no sé si lo hablarás luego. Estos este informes te lo puede pedir alguien diferente a, al abogado? Por ejemplo, ¿te lo puede pedir el juez o el fiscal? O, yo es que no tengo ni idea de... No, de sí, derecho, sí. ¿no? Creo, que lo, lo, lo, creo que lo he puesto después, pero si no, lo digo ahora. Que lo, Los informes pueden ser judiciales o extrajudiciales. Que puede venir... El, el juez también puede solicitar un informe policial o cualquiera de las partes. Pero también, mmm, pues, muchas veces puede suceder que una persona venga y nos pida que hagamos una prueba de paternidad para tener un pretexto, un pretexto no, un argumento para hacer una demanda y ya después el juez pide otra que esté judicializada. Vale. Pero un informe pericial puede ser, pues, vamos y de hecho yo creo que la mayoría de los informes periciales son prejudiciales o, o extrajudiciales porque surgen precisamente para dar peso a que se abra la cuestión, para que abra el juicio. Hmm. Vale. ¿Sí? Vale. Bueno y otro otro tema candente es el de los pseudoperitos y aquí ya este yo creo que es el que vemos más, el que estamos más más habituados porque lo vemos en televisión, ahora por ejemplo con el caso este, de, de el triste caso no de, de Canarias. Pues. Ahora empezará el desfile de, de expertos y de, y de expertos entre comillas, expertos en cursiva. O sea, mmm, muchas personas pues mmm, se definen como expertos en cuando realmente no tienen detrás una experiencia que, que los avale, sino simplemente pues, pues quieren salir en, en los medios de comunicación o quieren aparentar o quieren ser. Entonces, con esas, con esas cosas hay que tener cuidado, porque es que, al fin y al cabo, lo que, lo que se diga, aunque no es vinculante, lo veremos después, pero sí que tiene mucha importancia para, para las personas involucradas en el proceso. Entonces, es un tema también es un tema también curioso. Vamos, seguramente en nuestra vida profesional nos hemos encontrado con personas que dicen ser expertas en determinados temas, que luego hablas con ellas y no son tan expertas como parecen. ¿no? Es más, más la imagen que se da que, que, lo que el trabajo que hay detrás. Un ejemplo de esto es un personaje de, de, de, la, de, de la historia judicial norteamericana que se llama Albert Hamilton esto lo saqué de un libro que se llama la El siglo de la investigación criminal que lo escribió un alemán y está muy bien porque te cuenta este tipo de cosas de cómo cuando empieza a surgir la criminalística a finales del 19, principios del 20 pues empiezan a surgir todo tipo de personas que dicen ser expertas en muchas cosas pero que realmente expertas en más bien poco. entonces este individuo es bastante peculiar porque fíjense ustedes que decía que era experto en química, en microscopía, en grafología, en escritos a máquinas, fotografía, en guayas destilares, en toxicología, en fin, que, que ya quisiera yo ser experto en solamente uno de esos campos como para pretender ser experto en todo. Las ingleses tienen un dicho que es, eh, Jack of all trades, master of none", ¿no? Eh, maestro de todo, sabio de nada. Entonces, con esas posturas hay que tener cuidado. Y fíjense también que el tipo, mmm, lo primero que hizo fue comprarse una cámara fotográfica. ¿Por qué? Porque sabe, mmm, el sistema americano es diferente a nuestro, ¿no? Pero pero ellos un, usan mucho del jurado. Entonces, la clave del perito ya no es tanto lo que se dice, sino quién lo dice. ¿No? Y, y saber, digamos, impresionar, saber embaucar que eso tampoco es, tampoco es la cuestión. No, es lo que les decía. Eh, no sé si a ustedes les gusta leer novela negra, a mí me gusta mucho. Sherlock Holmes para mí es eh, casi que un ejemplo a seguir. Eh, entonces, claro, muchas veces en las novelas se ve cómo se hace caso siempre a lo que decía la policía y no a lo que decía él porque claro, como lo dice la policía pues se asume que es verdad ¿no? pero él estaba detrás con su método mientras que la policía ¿no? en la novela pues se dejaba llevar más bien por, por intuición o por impresiones o, o no era metódica ¿no? entonces hay que tener cuidado con estas cosas como les digo Vale, eh, viendo la regulación, pues la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de enjuiciamiento civil, pues son las leyes que regulan eh, la parte de los juicios de, de, de esos dos ámbitos jurisdiccionales, ¿no? Como les dije, son los, donde mayormente eh, actuará el perito. Lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal es que se prefiere a los peritos titulares, es decir, aquellos que tienen título. Y que con alguna salvedad normalmente actúan dos peritos. Es decir, que en alguna cuestión, por ejemplo, un, una mancha de sangre que se encuentre, una huella de astilar, o... o, o, o en cualquier cuestión, tienen que ser dos peritos independientes los que, los que elaboren su informe. No, solo, no solamente uno, o, o, uno del mismo, o dos del mismo sitio, sino que son dos independientes. Y que, que en el momento en el que el, el, el juez o los jueces o la jueza nos llame, estamos obligados, digamos, a, a prestar nuestra colaboración, con una serie de excepciones que, que, que vienen en la ley. Pero esto es cuando nos llaman, nos llaman. ¿Cómo nos pueden llamar? Pues normalmente eh, ellos tiran de, de las listas que hay en, en los colegios, ¿no? El colegio médico, por ejemplo, pues, pues tiene un listado de personas que, que quieren ejercer de perito, y entonces simplemente pues tiran de ese listado. Eh, en Andalucía hay un consorcio, un consorcio, no, un, un consorcio, bueno, hay, hay una empresa que, que es la que lleva el tema y entonces tú les mandas tu currículum y, y, y tus campos de expertise, y entonces ellos son los que le proporcionan la lista a la juzgada. pero como les digo que cada... Cada circunscripción se, se organiza de una manera. La línea de juicio civil, por otra parte. Oye, pero aquí, Cristian, el tema este de. de vale, te pa, pa, pasa para atrás, pasa para atrás. Dice: sí. si nadie podrá negarse a un llamamiento judicial. Pero si a mí me llaman alguien y no y yo no me siento capacitado para hacer esa hora de peritaje o no siento que tenga las competencias. O, digamos, tengo las competencias, pero quisiera correr el bulto, no hay posibilidad. Porque, sí, evidentemente, no sí, puedes al final en un proceso que es de cierta agresividad y, y no es nada agradable. está sí. eh, una cosa, además, que normalmente se si te pilla, a ti no te incumbe del tema y, y te puede a acabar. O sea, no hay ninguna forma de escaparte del asunto. Si es lo... sí, un, sí un llamamiento judicial, difícilmente. Es lo que, lo que digo. Hay una serie de circunstancias que, que porque estoy de viaje, estoy enfermo, estoy tal. Pero pero mmm, cuando es un llamamiento judicial de, de necesito a esta persona, porque no es esta cuestión, es como ser testigo. Pero Cristian, entiendo por ejemplo, llamamiento judicial que es que te llama directamente o, sí, sí, o sí, sí, sí. no es la parte que hemos dicho que te contratan una de las no, no abogadas. No, es que vienen no, a ver. Directamente. Directamente. Pero entiendo también que es muy raro que si no estás dentro de este circuito de peritos o dentro... O, por ejemplo, dentro de profesiones reguladas, como nos puede pasar a nosotros, que no tenemos, digamos, colegios de bibliómetra, ¿vale? O, bueno, hay colegios documentalistas, no, tampoco tenemos, pero dentro de profesiones que no están reguladas a través de colegios, ¿lo tienen difícil o, tiene, o cómo, cómo, cómo proponen esos peritos? O sea, ¿cómo se proponen unos peritos que no están dentro de un circuito de colegios o dentro de esas listas que están dentro de que manejan los juzgados? Sí, el perito freelance, ¿no? Que, que no está en lista y no saben tal. Pues, pues es lo que, lo que decía, cada jugador se organiza hizo de una manera. Porque yo me interesé por el tema y entonces fui, me fui aquí, aquí en Granada a los juzgados y entonces pregunté. Y entonces me dijeron que, que eso salió un concurso y, y lo ganó una empresa. Entonces la empresa es, digamos, la que gestiona. Vale, sí. vale, vale la, entiendo, la, sí. la bolsa de peritos que tiene. No, tú no puedes... A empresa comprar... España, la empresa de España, como puede? buscar a ¿no? Como digamos, puede buscar a un periodista, puede buscar a lo que sea, ¿no? Claro, porque sí. estoy por vale, vale. Lo que pasa bueno. es que lo que decíamos antes, ¿no? Que, que mmm, lo de quién lo dice. A, hay ciertas personas que, que, que tienen fama en sus respectivos campos de, de, de conocimiento y, y lo llaman simplemente. Pues el pues, juez dice, dice, pues voy a llamar este hombre que ha, ha resuelto otras veces casos parecidos. y... y, y... Pero, pero nos podías dar el nombre de la empresa, ¿no? Por si nos queremos hacer caritas freelance. <risa> Porque, ¿qué te, ¿qué te iba a decir? Otra cuestión para... Cuando, cuando lo hacen en el judicial, eh, ¿esto tiene algún tipo de retribución económica o te dicen no? Sí, claro, claro, claro. Un perito tiene su honorario y los honorarios son libres, son libres libre entre comillas. Así que es cierto que, que peritos del, del mismo ámbito, pues pues hay unos acuerdos, digamos, para, para que se cobre más o menos lo mismo, para que no haya competencia. Pero, pero por supuesto que tiene, tiene unos horarios que forman parte de, de las costas judiciales. Vale, vale. Hay, <risa> vale, ya, ya, ya, por eso es que? por eso, una carga de trabajo es importante. Te Imagínate que a mí me llaman y han impugnado unas plazas de título a la Universidad de, de Burgos y se han presentado 30 personas y toca revisar 30 currículum y, y ver qué ha ocurrido ahí. Esto te puede llevar bastante horas. Entonces, no, sí. que... Pero ten en cuenta que, que esa, esa exigencia digamos, de colaboración ciudadana está en, eh, cuando la materia pasa por el orden penal. Mm. Si, fuera, si hubiera algún delito relacionado con el tema, entonces sí, digamos que la, que la ley nos pone esa obligación, igual que si fuéramos testigos. Es que al final la ley trata a los testigos y los peritos como, como, más o menos como, como igual, ¿no? Lo sea, que pasa es que el testigo es un experto, digamos, circunstancial, porque estaba allí sí. cuando pasó. ¿Va? Bien pues, te, te voy dejando que, que continúe un poco, tío. No, no, no, tú lo que sea pregunta, ¿no? así más entretenido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues eso. Eh, luego tenemos por otra parte la ley de enjuiciamiento civil, que, que mmm, lo que nos hace es pues, pues jurado a prometer, actuar con, con objetividad. De hecho, una parte del informe lo veremos después, el de juramento promesa. Eh, lo, que, lo, que, lo que decíamos antes, Dani, se puede aportar también con la demanda o con la aceptación a la demanda. Es decir, yo demando a una persona en cuestión de esto y, y estos son mis argumentos. Y uno de esos argumentos puede ser precisamente el informe pericial. También puede ser designado por el tribunal. También lo que decíamos antes, eh, el juez o, o, o los jueces en algún momento pueden decir, oye, pues, esta cuestión no me queda clara o necesito, necesito eh, asistencia técnica, ¿no? Vamos no sé, a llamar a un perito, pero puede ser solicitado tanto como por los jueces como por las partes, tanto la, la, tanto una como otra. Y ya, pues, pues lo que decía, pues titulares o no titulares, pero que también puede ser perito, academia o instituciones científicas, un departamento puede actuar como... Como, como experto digamos, ¿no? como una sociedad de expertos, que de hecho es lo que, lo que nos pasa a nosotros, nuestro departamento ofrece periciales en diferentes ámbitos, pero hay, hay, los profesores no actúan individualmente, que también, sino que actúan sobre todo como, como institución científica, es el departamento, de, en este caso, Medicina Legal, Psicología y antropología. Física. Pero como les digo, que puede ser cualquier, cualquier institución, colegio médico, colegio de, de ingenieros, por ejemplo, eh, un elemento interesante es la tacha. ¿Vale cualquier perito? ¿Yo, por ejemplo, puedo hacer un peritaje de un tema de mi mujer? ¿Yo puedo hacer un peritaje a un amigo? No. Eh, la figura de la tacha, lo que normalmente es la parte contraria a la que la saca a colación, eh, es que, que hay algún interés en la causa y con lo cual nuestro objetividad está comprometido. Y entonces sí que sí nos tenemos que abstener de, de, de pronunciarnos sobre el tema. Como les digo, un tener amistad, una situación de dependencia, interés directo en el asunto, ¿no? que me, nos beneficie de alguna manera, o ser cónyuge o pariente de, de, de la parte en la que vamos a hacer el informe, o incluso podría decirse que es la contraria. Entonces no, no, no podemos participar en el proceso, simplemente porque se compromete nuestra objetividad, que es uno de los grandes requisitos de, de, esta, de este tema. La rectificación del informe en el juicio oral lo, lo veremos después en lo que, lo que venía a llamar dictamen, ¿no? porque dictamen tiene un contenido como más oral, eh, lo que tenemos que hacer es pues, una exposición completa o, o bien se nos pide que aclaremos algún punto, nos, nos, nos pueden hacer preguntas sobre, sobre algo que hemos volcado en el informe, eh, nos pueden pedir que lo ampliemos, en cuyo caso habría que hacer un informe de ampliación, eh, podemos recibir crítica o también se nos pueden formular las tachas. Eh, ¿Por qué es tan importante el tema de la ratificación? Porque un informe pericial no puede ser una prueba en ningún proceso si no se ratifica en el juicio oral. Porque la clave del juicio oral es la contradicción. Nuestro sistema se basa en la contradicción, ¿no? El juez escucha las dos partes y luego delibera y decide. Si, si solamente fuera como prueba un informe pericial previo, mmm, no, no, no podría someterse a contradicción. Entonces, por eso es tan importante la, la ratificar el informe en el juicio oral. Y en este sentido, el, la, la parte más importante de la regulación legal con la que nos vamos a tener que quedar es el delirio de la relación de la prueba. El juez no está obligado para nada a, a seguir lo que nosotros le digamos. Yo puedo decir que, que fulano mmm, es compatible con el indicio que se ha en la escena del crimen y el juez puede valorar esa, esa prueba con otras tantas y decir, pues, es inocente o no tuvo que ver o, o pronunciarse en términos totalmente contrarios a lo que yo parecía que indicaba, que yo realmente no indicaba nada, ¿no? Pero es lo que les digo, que el que juez no tiene ninguna obligación a estar sujeto a, a ninguna prueba. Las pruebas se valoran libremente, conforme a su a sana crítica, ¿no? Independientemente de que la sentencia que se pronuncie después tenga que estar motivada. Bueno, vamos a entrar ya en el meollo. Tenemos que hacer un informe pericial. ¿Cómo lo hago? ¿No? Es lo primero lo primero que, que, que se nos puede que se nos puede surgir. Nuestro informe pericial va a estar encuadrado en tres principios, que, que me gustan a mí a sacarlo a la población. Uno es el principio de intercambio de local, otro es el de incertidumbre de Heisenberg, y otro es el de la navaja de Oca. El principio de intercambio de local lo que establece es que todo contacto deja un rastro. Cuando dos cuerpos entran en contacto se produce un intercambio entre ellos y, y dejan indicio de, de esa interacción. Lo que es, una, es la provincia fundamental de la criminalística. Otro es el principio de incertidumbre de Heisenberg que, que lo, lo físico a lo mejor me, me pega si digo que, que básicamente es que la visualización del sistema interfiere en el sistema. Pero yo lo pongo aquí porque, porque al fin y al cabo nosotros vamos a tener que trabajar muchas veces con algo, no a lo mejor una muestra, por ejemplo, una muestra de, de tierra, una muestra de lo que sea, y muchos de los métodos son destructivos, entonces, digamos que el hecho de, de que nosotros interferir en el objeto de la pericia ya va a modificarlo, entonces, con lo cual un extra de... Eh, ...precauciones que, que vamos a tener que, que tomar. Y otro es eh, la navaja de Open, que, que lo que viene a decir es que la explicación más sencilla suele ser la, la verdadera. Entonces, en ese sentido, mmm, nuestra actuación también tiene que guiarse, cualquier actuación científico-técnica, a buscar la simpleza. Ustedes saben que la naturaleza tiende a la sencilla. Entonces, explicaciones enredesadas o una aplicación enredesada de métodos y tal... Probablemente esté más alejado de la verdad que, que, que aplicaciones más, más simples o más sencillas. Entonces, vamos a tener cuatro partes fundamentales. Una identificación de, de yo, mmm, Cristian Jacote, experto en tal y tal y tal, graduado en tal y tal y tal, doctorado en tal y tal y tal, lo que sea. Una declaración de, de pues, yo juro o prometo mmm, ceñirme a la cuestión, ser objetivo, se eh, decir verdad, etc. El informe, propiamente dicho, que, se, que como verán se va a parecer bastante a un, un artículo que, que podemos publicar, porque va a tener al final eh, introducción, materiales y métodos, eh, operaciones practicadas, resultados y conclusiones, y los anexos que, que podamos considerar, ¿no? A lo anexo fotográfico, o, o, o los anexos fotográficos, o los currículum, por ejemplo, que mencionaba antes Dani, que se han valorado, en fin, cualquiera que consideremos oportuno. Entonces, el índice del informe va a ser ese: identificación del perito, la declaración de juramento o promesa, el objeto del informe, el marco teórico en el que nos circunscribimos, qué es lo que hemos hecho, qué hemos obtenido y qué conclusiones se pueden desprender de eso. Eso significa, como, como esta foto famosa ¿no? de, de este ingeniero, eso significa que nuestro informe tiene que tener millones de páginas. No. De hecho, mmm, si lo que podemos decir lo podemos decir en menos, mejor aún. Porque al fin y al cabo el informe va a ser para quién, para el juez. Y mmm, ya saben todo lo que tiene que leerse el juez. Entonces, básicamente lo que va a hacer es leerse la introducción y la conclusión. A lo mejor alguna, alguna cosa de por medio, ¿no? Que, que, que, que pueda apreciar que llevamos un, eh, un cierto estilo, cierta profesionalidad. Pero, pero básicamente eso. Entonces, mmm, nuestros informes de paternidad, por ejemplo, tienen cinco páginas. Es que no necesitan más. Porque, claro, aquí puede entrar el juego de, de como, como soy experto y quiero demostrarlo, cosa lógica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchas veces estoy en un bar y me dicen, oye, y es total, y ya empiezo a su tal. Pues. Y eso es lo que, lo que precisamente es lo que tenemos que evitar. Mm, ser claro. Eh, eh, el, el principal requisito que tenemos que tener es ser claro en lo que estamos diciendo. Porque, al fin y al cabo, nosotros no nos estamos dirigiendo a colegas, que, que podemos tener unos términos y unas expresiones que forman parte de nuestra jerga científica. Nosotros nos estamos dirigiendo a jueces, a jurados, a abogados y, y a ciudadanos corrientes y e molientes. Entonces, mmm, tenemos que evitar ser, eh, tenemos que ser precisos en nuestro lenguaje, pero también tenemos que evitar ser eh, exclusivamente técnico o enredados. Tenemos que tener un léxico bastante claro. No, lo veremos de todas maneras. Entonces, como te decía, lo primero que hacemos es identificarnos. Es decir, pues, pues me llama X el abogado, eh, la persona, el ciudadano mm, o, o el juez, o tal. ¿Y, y, y quién soy yo? ¿Okay? ¿Por qué me llaman? No? Llaman por una cuestión de, del sumario que se pide asistencia técnica en no sé qué, y yo soy experto en no sé qué. Eh, algo tan sencillo como eso, ¿no? Digamos, eh, una justificación de, del informe, de por qué se hace. Y luego, como les digo, declarar nosotros... Es más, una cláusula legal, ¿no? aceptar los términos y condiciones? Sí, pues, pues algo parecido, de, de mmm, no tengo ningún interés en el tema, mmm, no tengo relación ninguna con las partes que intervienen y declaro que voy a ser imparcial, independiente y sobre todo objetivo y que también conozco la responsabilidad que pueden derivar de eh, aceptar el trabajo, lo que decíamos antes, ¿no? Que, mmm, que lo que se trata es de, de, de ser mm, conscientes de lo que vamos a hacer y, y hacerlo conforme a las reglas de nuestra, de nuestra profesión. Siendo conscientes de que, de que mentí o no actuar conforme mm, a nuestras propias reglas, acarrear, poder acarrear responsabilidad. También lo discutiremos después. Bueno, el informe propiamente obviamente dicho, ¿no? Ya nos hemos identificado, hemos, estado, hemos dicho el porqué del informe, entonces... Eh, lo que viene siendo el cuerpo, no hay un esquema establecido de cómo tiene que ser. Pero la experiencia nos no ha hecho ver que, que tiene que ser pues, eso, congruente uh -huh. está bien estructurado, ser claro lo que decíamos antes, eh, que sea concreto, que esté argumentado, que esté justificado, que no sea eh, esto es así porque lo digo yo, sino de oye pues eh, he recibido esto he hecho estas operaciones, eh, me baso en eh, trabajos publicados por, la, por, por estas personas, en estas revistas, me baso en las recomendaciones de, la, de tal academia, de tal institución, de tal asociación, de tal sociedad. Mm, digamos que tengo un fundamento técnico detrás, porque al fin y al cabo es lo que se nos está pidiendo. Eh, eh, un elemento importante es el, el, el objeto y el alcance del informe, que será también otro apartado. Esto como les digo, se pueden fusionar apartados, se pueden sacar, pero estos son, digamos, los, los elementos que tienen que figurar en el informe de pericia. El objeto y el alcance es lo que nosotros vamos a, vamos, vamos a decir o vamos a hacer. Porque no es que me den, por ejemplo, una mancha de sangre y me digan, ¿es compatible con, con tal persona? Y entonces yo oh, hago todos los análisis que se me ocurren, te digo qué ascendencia geográfica tiene, o, o te digo de, de qué tejido la sangre. No, se me ha, se me ha preguntado, ¿esta es de este? Y eso es simplemente lo que voy a responder. Y así con todo. Tenemos que enseñar única y exclusivamente a lo que se nos pregunta. Ni más ni menos tampoco. Es como les digo, el peligro de, de, de oh, pues voy a impresionar aquí, voy a decir y, y voy a hacer un montón de, de historia y tal. Porque eso también, claro, lo que nosotros hacemos los cobramos. Entonces, mmm, los honorarios que nosotros vamos a dar tienen que ser por lo que, por lo que hacemos. Y lo que hacemos es por lo que se nos pregunta Como les digo, ni más ni menos. Con lo cual vamos a tener unos antecedentes ¿no? de, de pues, eh, contacta con este departamento, eh, el abogado, tal, tal, tal, eh, con motivo de denuncia, con motivo de demanda, con motivo de querella, con el motivo que sea. ¿no? Digamos ¿cómo, cómo se pone eh, en conocimiento nuestro el, el asunto que se nos pide. Es bueno también eh, algunas consideraciones que, que podamos tener con respecto al asunto. ¿no? Por, por ejemplo, se me pide... Que, que determine la antigüedad de las tintas. Y la antigüedad de las tintas, eh, con las técnicas actuales, no se, puede, eh, no se puede determinar por esto, por esto y por esto. O el material que se me presenta está contaminado, o, o, o eh, está en descomposición, o cualquier consideración que, que nosotros podamos hacer que vaya a afectar a nuestro trabajo, pues la tenemos que señalar. Eh, después, como les digo, tan, sin extendernos tampoco, un párrafo, tampoco, tampoco hace falta más de, eh, de marco teórico, ¿no? De, de, pues, lo que yo voy a hacer se circunscribe a el protocolo de la sociedad tal, o, o, o se enmarca en, en, en, ¿qué decirle yo?, en, en el protocolo, se enmarca en, en este artículo eh, revisado por pares que, que decían que tal, un, un fundamento teórico, ¿no?, a lo, a lo que hacemos, puede ser, Cualquier, cualquier tipo de referencia, un manual, eh, eh, recomendaciones de una, de una sociedad, de una academia, algo que, que nos fundamente y que, y que dé soporte a las operaciones que nosotros vamos a hacer. ¿Podemos incluir términos términos de agregaturas? Si sí, yo sí, por ejemplo voy a decir ADN todo el rato, pues puedo decir, oye, eh, ADN significa eh, ácido desoxirribonucleico nucleico. Que tampoco hace falta porque OPCR, oh, por ejemplo, antes la, ahora porque la conoce todo el mundo, pero antes oye, pues PCR es esto, esto y esto. Cual, cualquier término que nosotros, que nosotros consideremos. Esto, como les digo, eh, la ley no tiene un, un formato obligatorio de, de informe pericial, lo único que recoge es eh, lo mínimo que se pide de un informe, que es qué se ha hecho y qué y resultados mm, se han obtenido y qué conclusiones se pueden desprender de eso. Y es lo que pongo aquí, la parte central del informe, lo más importante, donde tenemos que ser, si ya de por sí somos profesionales claros y, y congruentes, aquí más aún. Porque básicamente es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué resultados hemos tenido? ¿Y qué conclusiones se desprenden de ello Les pongo un ejemplo. Mm, una paternidad, ¿no? Pues, pues, supuesto padre, hijo. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues un análisis genético basado en los protocolos de TAN, una extracción de ADN, una amplificación de ADN, tal y cual. Resultados obtenidos. Este es el perfil del supuesto padre, este es el perfil de, del, del hijo, ¿no? Mm, ta, ta, ta, ta, ta. Conclusión. Hago el cotejo. Los marcadores son compatibles, no son compatibles. Con tal probabilidad. Nada, nada más y nada menos que eso. Aquí se pueden hacer muchas, muchas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, operaciones practicadas. Bueno, ¿y qué método utilizo? ¿El más caro? ¿El más barato? ¿El que más eh, precisión me dé? ¿El que menos? ¿El uso 1? ¿Uso 2? ¿Uso 3? ¿Hago la media de los 3? qué? Okay. ¿Los resultados obtenidos? ¿Qué margen de error tengo? ¿Tengo margen de error con, con las operaciones que estoy haciendo? Y las conclusiones lo mismo. Las conclusiones, digamos, el apartado más con el que se tiene que tener especial cuidado. Porque es muy dado a, a, a malinterpretaciones, no a, a, a problemas. Porque no será la primera vez que se pueden leer por ahí conclusiones de eh, esta mancha es compatible con el perfil de fulano, con lo cual fulano es el autor. Esas cosas no. Eso es competencia del juez. De hecho lo veremos después cuando hablemos del dictamen, que el juez también nos puede preguntar. ¿Y usted quién cree que fue? Pues, pues señoría, yo no creo. Yo he hecho estas operaciones y he obtenido estos resultados. Nada más que eso. Si se fijan, la estructura es más o menos similar a la, de, a la de un artículo científico. Es qué hemos hecho, qué resultados hemos obtenido y qué se puede deducir de, de esas cosas, de esos resultados. Pero nada más, ni nada menos tampoco, porque, porque obtener conclusiones también puede ser bastante complicado. Pero es como les digo, tenemos lo, lo que más cuidado yo creo que tenemos que tener con un informe pericial es en las conclusiones. Porque las, nuestras conclusiones son las que no, no vinculan, como ya hemos visto por el principio de libre evaluación de la prueba, pero sí que son muy importantes. Son van a darle argumentos al juez para pronunciarse en un sentido o en otro. Entonces tenemos que tener especial cuidado con lo que lo que vamos a decir. O más bien, qué es lo que se puede interpretar de lo que nosotros hemos descubierto. ¿Vale? En este sentido, pues, ¿qué técnica utilizamos? Como siempre, eh, la norma casuística que tiene la jurisprudencia norteamericana nos da aquí una guía, ¿no? el, el estándar de, de Dauber. Eh, fue un problema que surgió ¿no? de Dauber contra, contra una farmacéutica de una cuestión de, de unos fármacos ¿no? que, que causaron una serie de lesiones y tal. La cosa es que se planteó la cuestión técnica, de decir, bueno, pero ¿realmente este, este, este fármaco hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber eso? Pues se llama Los Peritos. Y claro, aquí ya pues hay diferentes metodologías y diferentes... Entonces, lo que se pide es... Eh, ¿La técnica que yo estoy aplicando ha sido probada? Es decir, ¿es una técnica que yo me he sacado de la chistera? ¿O, o, o está fundamentada en... O, o sea, se ha probado, hay, hay publicaciones al respecto? Eh, eh, Tiene ya cierto, cierto bagaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora... Eh, una técnica que es relativamente nueva, porque ya ya unos cuantos años, es la secuenciación masiva. Y es que nosotros ya no hacemos una PCR y sacamos una serie de marcadores, no hablando de, de, de identificación genética, sino que ahora somos capaces de secuenciar sobre el genoma. ¿Qué pasa? Que no hay experiencia judicial, ya está empezando a ver, pero cuando, cuando esa técnica surgió, no había experiencia judicial al respecto. Entonces. Aquí tenemos ya la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay experiencia judicial de esta técnica, con lo cual no se puede aplicar, pero si no la puedo aplicar, no puedo tener experiencia judicial en la aplicación de esta técnica. Pasa un poco como con, con la identificación. Saben que no solamente somos idénticos por la huella de alquilar, somos, idénticos, no, perdón, somos, se nos puede individualizar o identificar por la huella de destilar, sino también, por ejemplo, la huella de la oreja. Pues creo que en la, juris, en la jurisprudencia española se ha aplicado una vez. Entonces, claro, una de las críticas que se le hacen a, a, a eso es, oye, es que no está suficientemente aplicado, claro, es que si no me dejo. Pero bueno, eh, esto como les digo, estas esta es técnicas, esta, estos resultados han sido publicados en revistas de impacto científico, han sido en revistas reconocidas, revisados por pares además, que es lo que se suele pedir muchas veces, ¿no? el peer review, o pues una técnica que me he sacado yo de, de, de, de mi experiencia, que se puede aplicar perfectamente, pero digamos que mmm, reviste de especial seguridad mmm, la, mmm, las técnicas que nosotros vamos a utilizar. Se pide también si una fuente conocida o potencial de error, y es que eh, antiguamente la, las conclusiones o los resultados que se daban era de eh, pues, tal contenido en magnesio, por ejemplo, ¿no? o, o, o um, el campo de GANI, por ejemplo, tal índice, tal índice de impacto ¿no? o tal índice de calidad. Pero bueno, esa medición pues, se pregunta ¿no? ¿tiene margen de error? O, ¿O tiene alguna fuente conocida de, de error? Y ya tú puedes decir, bueno, sí, pues, eh, si se utiliza tal buscador tienes el riesgo de mmm, que se tengan en cuenta estas cosas en vez de estas otras entonces se, se establece, se hace esta modificación o se hace esta, esta intervención para que eso no ocurra, ¿no? Pues esas son las cosas que nosotros tenemos que reflejar ¿no? nuestra, nuestras fuentes de error ¿qué reactivos intervienen y cómo se mantienen? es decir, si por ejemplo vamos a, vamos a, a hacer algún tipo de análisis pues, oye, ¿qué es lo que vas a utilizar? y, y Tienes algo que certifique, o que acredite, que, que lo llevas al día, que no están caducados, que, que están correctos, que no están mezclados, que están, que están cuidados. Pues eso es lo que también se exige con este estándar. Y el, el fundamental es si está aceptado por la comunidad científica. Y es aquí donde, donde entra en, en cuestión el tema de la academia. Nosotros, como la mayoría somos jóvenes investigadores, nos habremos encontrado con que con que tenemos cierta tendencia nosotros a innovar, ¿no? a decir, bueno, pues he visto este artículo que, que hace esto de esta manera y, y sale súper bien y tal, y nos encontramos muchas veces con que, con que nos dicen, esto funciona, entonces no no te vuelvas loco. Pues, pues eso precisamente es un tema que sale, es decir, mmm, lo, lo, los temas sobre los que nos pronunciamos o las técnicas que utilicemos tienen que estar lo suficientemente aceptadas en la comunidad científica como para eh, someterla a un juicio. Entonces, fíjense que curiosamente eh, la justicia nos pide más de lo que nos pide la ciencia. Que nosotros hacemos ciencia pero es que la, nos, y, y obtenemos cierto grado de verdad, pero es que la justicia nos exige más todavía. Que yo no sé quién, quién puede tener más, más verdad que la ciencia, ¿no? Ahí dejo la, la cuestión filosófica que a mí a veces me, me levanta de madrugada. Pero, pero, como les digo, esto, estos criterios además son... Mmm, de una subjetividad relativa, o sea, nosotros podemos demostrar que nuestras técnicas, pues, sí que están bajo determinado estándares de calidad, o que se circunscriben a, a, la, a una norma ISO, por ejemplo, que, que veremos después, o, o, o algún manual, que, que tal? O, o simplemente, pues, nosotros, pues, como no, llevo tanto tiempo en la universidad, soy catedrático, soy tal, tal, tal, tal, entonces, entonces esa es la figura, ¿no? Eh, les quiero introducir también un parámetro forense que es el, el LR, y es que, como, como decíamos antes, eh, cuando, cuando se empezaron a, a pedir peritos en la Administración de Justicia y tal, las conclusiones que, que se daban eran totalmente categóricas, de decir, pues sí, esta persona ha estado aquí, o esta persona ha hecho esto, o, o esto es lo que ha pasado. No se daba un margen de error, y es que muchas veces nosotros, con, con la aplicación de nuestra técnica, estamos sujetos a error. De, de, pues, te puedo medir algo y decir, pues, esto tiene un margen de error de más o menos un centímetro, o más menos mm, o menos 0,1 milímetro, o lo que sea. Pues, eso nosotros lo tenemos que indicar. En ese sentido, algo que se impuso muy bien en, en genética forense y que en cada vez más, más ámbitos forenses se, se está se está aplicando es el concepto de likelihood ratio, que, que dicen los ingleses, o LR. El LR no es más que la probabilidad de un, de un resultado sopesada conforme a la probabilidad de, de otro resultado. Por ejemplo, en, en, en mi ámbito, ¿no? Una, una muestra que se haya en, en, en la escena del crimen y se nos pide que se la compare con un sospechoso, ¿no? Pues el LR que yo voy a proporcionar no es más que la probabilidad si la muestra procede de este sospechoso o frente a, mejor dicho, de la probabilidad de si esta muestra procede de un individuo aleatorio de la población. Entonces, no más que eso, es un parámetro de probabilidad. Porque al fin y al cabo, nosotros, como bien sabemos, mm, mm, por muy científicos que seamos, que hacemos ciencia sin duda, pero que hacemos verdad ya, ya es más complejo. Entonces, no es una exigencia porque sí que es cierto que hay ámbitos que, que no lo pueden dar, pero, pero yo creo que la, en esa mayoría sí. Está bien, de hecho es, es correcto que demos un, una probabilidad a nuestro resultado. ¿no? Entonces en ese sentido el, el LR nos puede, nos puede ayudar bastante. Eh, y ya lo que veíamos antes, las conclusiones. Pues, en las conclusiones, lo que tenemos que hacer es responder a la cuestión planteada. ¿Tal persona mmm, es compatible con esta mancha? Pues, sí es compatible, no se excluye, o, o, o, o alguna cosa así. las conclusiones, les digo, como, como pueden estar en, en una tesis doctoral o, o en un artículo, es esta, esta y esta. Y en ese sentido, le quiero llamar la atención sobre una frase que, que dice mucho Miguel Botella, ¿no? Eh, que lo decía mucho en clase que es que la inferencia va después de la evidencia es decir que nosotros hacemos una serie de operaciones y obtenemos una serie de resultados y estos resultados tienen estas implicaciones y ya está nos, nos quedamos ahí lo que no podemos decir es pues la mancha es compatible con el ADN de Sutano, Sutano es el autor, no ahí no Sultanos la víctima tampoco. No. Eso es cosa de los jueces. A nosotros nos interesa responder a la pregunta. Y si la pregunta era 2 más 2, nosotros decimos 4. Y no decimos antes del 4 viene el 3 y después del 4 viene el 5. No, no, no. Eso, insisto, insisto, que es de lo más importante. Única y exclusivamente tenemos que responder a la cuestión que se nos plantea. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy siendo muy pesado. Sí, seguro que sí. Yo, si no se quejan, yo sigo. Aquí les pongo ejemplo de malas conclusiones o unas conclusiones que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, la paternidad, la paternidad queda totalmente probada. No, esa es una cuestión que, que atañe al juez. Fulano es el padre de Mengano, lo mismo, es una cuestión del juez. La firma es auténtica y además te digo que es de Fulano, tampoco. Tampoco podemos nada así. Eh, la mancha tiene el ADN de Fulano y por tanto Fulano es autor del crimen. Pues, pues no, es que no podemos, no podemos pronunciarnos sobre, sobre eso. Porque al fin y al cabo nosotros, insisto, somos eh, expertos en cuestiones técnicas y científicas. Entonces se nos pide ayuda sobre una cuestión técnica o científica. No se nos pide ni, que, ni, ni qué opinamos, ni si creemos que, que, que lo mató fulano, que lo, mandó, que lo mató su tío, que lo mandó. No se nos pide nada de eso. Ni se, ni se nos pide que valoremos que hagamos una valoración de, del caso, ni nada, ni nada del estilo. Se nos pide única y exclusivamente ayuda sobre un tema mmm, técnico, científico o artístico, insisto. Y nada más. Lo digo porque es muy fácil dejarse llevar por, por el momento y, y tal, sobre todo en, a la hora de la ratificación del, del informe pericial en, en el juicio oral. Es muy fácil dejarse llevar por, por, por oye, y, y, ¿y usted qué dice? ¿y usted qué, qué tal? No. Yo, yo estoy aquí para hablar de este tema y este tema es lo único de lo que voy a hablar. No, yo estoy aquí para hablar de mi libro. Y, y solo eso. Entonces, ¿qué conclusiones podemos dar? Pues no se excluye a tal, porque nosotros en realidad podemos decir que, que algo no es compatible con algo. Eso sí lo podemos decir perfectamente. Porque si esto tiene estas características y esto tiene estas otras, pues no son compatibles y punto. No son la misma cosa. Ahora bien, si tienen las mismas características, pues lo que se dice es no se excluye piense que la diferencia es bastante grande porque no es, no es el padre, por ejemplo. No es el padre, no es el padre y se acabó. No se excluye, significa que con mi conocimiento y mis técnicas no soy capaz de decirte que no. Lo cual no es óbvio para que el día de mañana pueda surgir alguna historia, pueda surgir alguna, algún avance en el conocimiento que, permite, que se puedan derivar otras conclusiones. Entonces, en ese sentido, ontológicamente... Eh, nosotros podemos decir que algo no es algo, pero no podemos decir que algo sí es algo, ¿vale? Sé que es un poco un poco filosófico, pero, pero si paramos a pensar, no, lo, luego cuando hagan de comer pues digan, oye, pues sí verdad, o no verdad. Eh, las características halladas en tal muestra son compatibles con tal cosa, eh, no se excluye que, que tal cosa, que la tal muestra provenga de... Yo tengo muchos ejemplos de nuestro ámbito, que es el criminalístico, pero que, creo que esto, como le digo, es aplicable a cualquier campo. Y esta, esta conclusión es la que nosotros solemos dar, ¿no? No se excluye tal, y es tantas veces más probable explicar los resultados conforme a esta hipótesis, ¿no? Que, por ejemplo, que, que hace al padre de B, a que si procediera de un individuo aleatorio de la población no relacionado. Es decir, nosotros, por ejemplo damos unos marcadores, ¿no? Pues lo que hacemos es cruzar la probabilidad de encontrarnos ese marcador en, en alguien aleatorio, ¿no? Lo cogemos un individuo al azar y vemos que, que, cuáles son su, sus marcadores genéticos. Y decimos, bueno, pues ahí está la probabilidad de encontrar este genotipo. Muchas veces sucede, por ejemplo, con la huella de dactilares, ¿no? La probabilidad de encontrar una persona que tenga nuestra misma huella dactilar es mayor, o sea, es uno partido por un número más grande que el número de personas que ha habido desde el, que el Homo Sapiens se levantó en África. O sea, imagínense lo remota que, que es la probabilidad. Pues eso es a lo, a lo que nos tenemos que ir. Yo no, no soy capaz de decirte que sí, pero sí te digo que sí con esta probabilidad. Sí, sin tilde, ¿no? eh, Algunas consideraciones a tener en cuenta. Es el de la cadena de custodia y el de la muestra que no dan, si es que no dan alguna. De, de, por ejemplo, eh, eh, una firma, ¿no? Pues, pues se nos da un documento que está firmado, la firma cuestionada de tal. Entonces, nosotros en el informe tenemos que reflejar qué es lo que vamos a hacer, nuestro método destructivo, ¿no? Nos vamos a quedar con la muestra, ¿cuánto tiempo? ¿Se la vamos a devolver a, a la parte interesada o, o, o al órgano de la administración de justicia? Tenemos que, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y, sobre todo, tenemos que llevar, en el caso de que nos manden una muestra, les digo, eh, una cadena una cadena de custodia esto es claro que esto es algo que soy muchos medios de comunicación y tal y que son así como, como muy rimbombante, no pero la cadena de custodia no es más que tener registrado en todo momento cuándo recibido la muestra dónde está la muestra y qué es lo que estoy haciendo con la muestra cualquier cosa que yo le haga o que echarle líquido o ponerla en tal máquina o ponerla en tal tenerlo registrado lo hice yo o lo hizo fulano o lo hizo lo hizo mi compañero o lo hizo mi compañera y Tal fecha, tal hora con, con, con estos equipos, estos reactivos. Y, y no es más que eso. No, no es más que el registro que, que tiene cualquier laboratorio, por ejemplo, en el caso de, la co de que la cuestión involucre a, a, a un laboratorio. O, por ejemplo, una evidencia muy voluble que es la evidencia informática. ¿no? Entonces, nosotros examinamos los archivos. tal, Pues se trata de tener un registro en todo momento de, de qué, qué es lo que hemos recibido y qué conclusiones se desprenden. Esto es muy importante también para nosotros cubrirnos, digamos, la espalda. Porque si yo, por ejemplo, recibo una muestra que está muy mal, que está, que, que, que está degradada porque, porque han ido hongos y, y han degradado la muestra y obtengo un resultado o ninguno, un resultado pobre o ninguno, pues yo lo digo. Digo, digo es que la muestra está base y no y no puedo... Eso sucede muchas veces en, en, en nuestro campo, ¿no? Que, que los casos criminales, pues ya saben, las muestras están fatal porque... El, los indicios no tienen la lindeza de, de conservarse bien o de, o de no mezclarse entre sí porque, porque es lo que pasa y lo decimos en plan, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede con la muestra, esto es lo que hemos recibido ¿qué pasa? que esto también es importante mmm, cuando salen nuevas evidencias y ah, es que usted dijo que tal, claro, es que yo no tenía todos los datos eso lo veremos después pero, pero es importante reflejar qué es lo que hemos recibido y qué es lo que hacemos con eso en cada momento, y sobre todo, qué es lo que vamos a hacer al final, es decir, lo vamos a devolver, lo voy a conservar durante cinco años, lo guardo en el congelador, qué es lo que qué es lo que voy a hacer, ¿no? pero que quede constancia de ello. Eh, hay un modelo de informe que, que es el de la norma, eh, las normas ISO, ¿no? Saben que hay un, hay un cuerpo de normas, de, de normativa internacional, que son las la UNE en ISO, que son las que están adaptadas a, a, a nuestro país, que rigen diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, la 9001 es la calidad de un servicio. Eh, la 1725 es la calidad de los laboratorios, ¿no? Que es la que les pongo aquí. Hay otra, eh, de elaboración de informes periciales, ¿no? El contenido mínimo que, que tiene que tener un informe pericial. ¿Nosotros por ese aspecto tenemos que estar acreditados bajo una norma? No. Pero sí que es cierto que eso nos da eh, apariencia, ¿no? Nos da cierta, nos da cierto rigor, más bien, más que apariencia. Eh, porque es una manera que nosotros tenemos que demostrar de que, de, de que nuestros métodos, de que nuestra, forma, nuestra, nuestra actuación está bien. Está, no está bien, pero sí que sigue, digamos, unos estándares de calidad. Todos los laboratorios de la Universidad de Granada están bajo la norma ISO, ISO 9001, que es la, la de, lo que decía de calidad. Pues eso lo tenemos que decir, porque es un argumento más a nuestro favor. No tanto a nuestro favor, pero sí a favor de nuestros resultados. De, oye, esto, esto sigue unas normas de calidad. O Entonces, sea, no es cualquier cosa, pero como les digo, tampoco es un requisito. Y lo que recoge la norma 17.025 en este caso, que es la de calidad en los laboratorios, es eh, todo lo que les he dicho del de, de informe pericial. Identificación, operaciones practicadas, resultados obtenidos, incertidumbre y conclusión. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos conseguido hacer el informe pericial. Hemos sudado la gota gorda, eh, nos ha costado muchísimo, hemos tenido especial cuidado, hemos obtenido resultados, hemos presentado conclusiones. O lo mandamos al juez. Se acabó. Pues no. De hecho queda la peor parte, que es eh, la peor parte entre comillas, el dictamen o la ratificación del informe en el, el acto de ejecución oral. Esto, como les digo, viene de eh, nuestro propio ordenamiento jurídico que eh, se basa en el principio de, de, de contradicción, ¿no? Las partes pues, se someten a contradicción mutuamente. Entonces, el, el, el abogado de la otra parte va a pedir que nos personemos allí para hacernos preguntas sobre el informe. Lo, lo veremos, pero, pero pues querrá, querrá llevar su pretensión, ¿no? Pero como les digo, esta puede ser la parte más fea porque ya pues tenemos que ir a, al juzgado, tenemos que ir, yo qué sé, a, a, a, a, a, a aquí donde está, donde está el juzgado o, o a la audiencia provincial incluso, ¿no? y entonces decir, bueno, ¿y, ¿y yo por qué tengo que, estar, que pasar por esto ahora? No? ¿Qué, qué, ¿Qué trauma? Yo que estoy ahí en, en mi facultad tranquilamente y ahora tengo que estar de corbata con esta gente haciéndome preguntas además súper super capciosa. Entonces, lo que vamos a hablar es qué podemos esperar y mmm, cómo podemos salir de... de de esto, ¿no? Pero vamos, que, que un dictamen no es más que una exposición de nuestro informe. Nosotros vamos allí y nos pueden decir, oiga, pues, ¿qué ha hecho usted? Pues mira, yo recibí esto y se me planteó esta cuestión, lo hice de tal manera, obtuve esto y concluyo esto. No es más que eso. Entonces, como, como les digo, nos van a sentar donde está el micrófono, y esto, imagínense, es un proceso penal, ¿no? Pero bueno, que, que, que las salas de juicio oral son, son, son aproximadamente parecidas. Entonces, nos van, a, nos van a sentar allí y algún lado, pues ya depende de, de si nos ha llamado la parte acusadora o, o, o la parte acusada, no, la defensa. Y las tres, fíjense que tienen intereses diferentes. La defensa pues, quiere que, que gane su parte, ¿no? quiere que, que el acusado salga, salga libre o con, o con, o con la me, las menores consecuencias posibles. El fiscal o la parte acusadora lo que quiere es que se acuse, quiere, quiere que haya sentencia, quiere que se condene, quiere que se, que, que se pague o quiere lo que sea, pero su pretensión es acusar. Y el juez tiene, la, tiene las dos cosas, el juez quiere acusar pero también quiere acusar a la gente que tenga que acusar. Y quiere que se quede fuera la gente y se le que quedar fuera. Entonces tenemos que satisfacer los intereses de esas tres personas, que, que son personas pues, con, con buena oratoria, con, con, con experiencia en discusiones, que, que a nosotros nos puede pillar así un poco de, de, como de sorpresa. ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros un buen dictamen? Pues lo primero es ser y parecer. O sea, mmm, ya esto es la idiosincrasia de cada uno, ¿no? pero... Pero nosotros tenemos que estar seguros de nosotros mismos, porque si no, no, no vamos a hacer nada. Podemos estar más nerviosos o menos nerviosos, más inquietos o, o menos inquietos. Pero yo tengo que estar seguro de lo que he hecho, porque para eso soy yo experto en lo que sea, y entonces he hecho lo que se me ha pedido conforme a las reglas de, de, de mi profesión, con las reglas de mi sana crítica. Entonces yo estoy seguro de que lo que he hecho lo he hecho bien. Que podré estar equivocado o no, pero yo sé que lo que he hecho lo, que he, hecho, lo he hecho bien. Entonces, nosotros somos expertos y entonces parecemos expertos. Eso significa que tenemos que ir combate con gafas, ¿no? Pero, pero sí que tenemos que tener una actitud de, de bueno, pues, pues, ustedes me han llamado y yo he cogido la llamada. Sin, sin más, simplemente estar seguros de, de, lo que, de lo que hacemos. Tenemos que prestar mucha atención a lo que se nos pregunta. Y si no, si no hemos entendido la pregunta, que, que nos la formule bien. Porque, porque, claro, aquí ya eh, saben ustedes que, que los abogados son expertos en oratoria. ¿no? Entonces, eh, sí que puede suceder que nos hagan unas preguntas que sean complicadas, que nos hagan dar una respuesta que, que se sale un poco de, de lo que se espera de nosotros. Entonces, en ese sentido, eh, están muy atentos a lo que se nos pide, o a lo que tengamos que responder. Podemos disponer de material ilustrativo, podemos llevarnos un PowerPoint, podemos llevarnos el portátil, podemos llevarnos plantillas, ilustraciones, dibujos, eh, cualquier cosa que, que nos sirva a nosotros para, para exponer lo que estamos diciendo. ¿no? En ese sentido puede ser incluso como, como una clase que demos habitualmente. Lo más importante es ser muy claro. Porque, insisto, lo decíamos antes, de, nosotros vamos a hablarle a, no a colegas ni alumnos que, que, que pueden estar más o menos versados en la materia que vamos a tratar. Nosotros vamos a hablarle a gente que no ha ido a hablar en su vida de lo que nosotros vamos a decir, entonces nosotros no podemos llegar y decir clase magistral que yo daría en el Congreso del International Journal no sé qué no sé cuánto. Nosotros tenemos que hablar con la respectiva forma, con la, la con la formalidad adecuada, pero como como si se lo estuviéramos contando a, a un amigo, ¿no? Cuando estás en una fiesta y oye tú te dedicas a esto y qué es lo que haces, ¿Ah? bueno pues eh, tal y tal y tal. En ese sentido. Este es muy claro, podemos ponernos de ejemplos, de metáforas, de, de, como les digo, de material, pero de lo que se trata es de, de, de resolver la cuestión, porque es que al final nuestra función principal es ayudar a la justicia. Nosotros ayudamos a la justicia enseñándole cómo resolveríamos eso nosotros en nuestro campo. Eh, otro punto importante es no extender el informe pericial, a menos que se nos haya solicitado una ampliación, ¿no? de, oye, pues, te he hecho esta pregunta, pero ahora te hago estas otras tres, las puedes hacer, si sí, venga, entonces otro informe pericial. Pero yo no puedo ir allí y decir, eh, pues sí, porque, porque he hecho estas otras pruebas que no reflejaron el informe, por cierto, y entonces deduzco que tal y tal y tal. No. No podemos ir más allá de, de lo que nosotros hemos dicho. Porque es que eso ya incumple, fíjense, que tiene su sentido. Incumple el principio de contradicción. O sea, nosotros no podemos aportar una prueba extra a, a, a, la, a la, que, la que estamos valorando. Entonces, lo ceñimos a lo preguntado y dentro de eso a, eh, a las operaciones que nosotros hemos hecho y los resultados que hemos obtenido. Esto se relaciona con lo de no dejarse intimidad. Insisto, mmm, estamos allí. Y nos viene el, el, la otra parte, ¿no? Y empieza a, nos, nos empieza a preguntar, ¿y usted está seguro? ¿Y usted está seguro? Y, y no se pudo equivocar, no, no, no, pudo, no dudó, eh, metió los datos bien, usó el programa bien, usó el software bien. No dejarse intimidar por eso. Porque es que, mmm, la, la, quien nos pregunte será abogado, será juez, será quien quiera que sea. Pero si, si yo no estoy seguro de mi campo, que he dedicado mi vida a eso, entonces es que no estoy seguro de nada. Entonces, yo tranquilamente. Y si me hacen una pregunta, si el mismo juez me dice, oiga, ¿pero fue él el autor de los hechos? Señoría, no lo sé. Eso es competencia suya. Usted me ha preguntado esto, esto y esto. Y yo he respondido esto y esto. Y nada más. Sin miedo ninguno. No es que nos neguemos a responder, es que simplemente pues, no pueden hacer preguntas que no se pueden responder. No se pueden responder porque, porque no tenemos, tenemos las herramientas como para, para, para darlo o porque simplemente porque se sale de nuestras competencias o se sale de lo que se nos ha va preguntado. ¿Vale? Entonces, las tres reglas. Estar seguro, segura, ser claro, claro, y, y no dejarnos intimidar. Sino responder a lo que a lo que se nos ha preguntado. Pues o como, como en una clase, se, se, se nos pide este tema, o, o en un congreso, tienes que hablar de esto, no hay problema. Esto, esto y esto. Y ya está. ¿Vale? Entonces, vamos imaginando una situación que nos puede ocurrir. Eh, les pongo nuevamente un ejemplo de, de, de la genética forense. Pero vamos, que básicamente se encuentra una mancha de sangre con estos marcadores. Y un sospechoso con esos marcadores. Coinciden, ¿no? O sea, imagínense, coinciden. Y además les digo que la probabilidad de encontrarse este este esos marcadores en la población general es del 1%. Y entonces yo llego allí, me siento y me dice señor tal, exponga usted tal. Y entonces yo lo hago. ¿No? Y entonces ya pasan a preguntar. Viene el fiscal y me dice, bueno, entonces usted dice que la probabilidad de encontrar este genotipo es del 1%, ¿no? La probabilidad de este resultado es del 1%. Eh, con lo cual, hay un 1% de probabilidad de que sea otra persona. Es decir, hay un 99% de probabilidad de que esta persona sea culpable. Y, te lo, y, y, y deduce eso. Bueno. Luego viene la defensa. Y nos dice, ah, es que un 1% de la población tiene este genotipo. Es decir, una ciudad como puede ser México... Eh, Ciudad de México mmm, o, o, o, o México DF eh, hay mmm, tantas personas emparonadas ahora mismo, ¿no? Con lo cual hay 50.000 personas el 1% de ese porcentaje que pueden ser pueden ser los autores del crimen y no y no y no mi defendido. Pues tenemos esas dos, ¿no? Cada uno tira para lo suyo y entonces uno dice que hay un 99% de y el otro dice que hay tantas personas en base al 1% que nosotros hemos dado de, eh, de que de, de tantas personas que lo pueden haber cometido y no la persona que está ahí sentada, acusada. Y entonces ahora viene el juez y nos pregunta, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué significa ese 1%? Pues nosotros tranquilamente le decimos, mire usted. Esto es un cruce de, de hipótesis, un contraste de hipótesis. Hipótesis 1. La probabilidad de que esta mancha de sangre sea sospechosa, pues sí, es, es del 100%, ¿no? Por un lado. O sea, asumimos que. Mmm, que va a ser. La otra hipótesis es que no sea. Y que no sea significa que la mancha proviene de una persona aleatoria. No relacionada genéticamente con, con esta persona, ¿no? Porque saben que, que en genética influye en las relaciones que se puedan tener, las relaciones de familiaridad. Pero bueno, que. Que, que o es o no es. Que al fin y al cabo, fíjense lo que se nos pregunta en, en, en nuestro informe pericial: ¿esto es o esto no es? Y entonces nosotros decimos: bueno, pues, si una, si una cosa tiene tal probabilidad a priori y la otra tiene tal probabilidad a priori, pues hacemos un contraste de hipótesis. ¿No? Entonces hacemos la operación del LR y nos dice que 1 entre 0,01 es 100. ¿Qué significa eso? Pues que es 100 veces más probable explicar los resultados conforme a la hipótesis de que efectivamente la mancha sea del acusado a un individuo de la población. Fíjense que nosotros no estamos diciendo que sí, que esta persona es, pero nosotros decimos, hay dos posibilidades. También te digo que esta posibilidad es muchísimo mayor que esta otra. Y es simplemente eso. Y ya el juez, ¿qué valora? Pues ese es, digamos, el ideal al que nosotros tenemos que aspirar. El valor del LR, pues, pues eh, depende de. de, de, de este tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el valor, pues mayor fuerza tendrá mmm, la hipótesis que nosotros estamos contrastando. Es simplemente eso. Y ya para. casi que para acabar podemos discutir algunas experiencias que, eh, que hemos tenido en, en España, ¿no? recientes y no tan recientes. Eh, la primera que les traigo aquí es la del de, eh, caso de los niños de Córdoba, ¿no? Se acordarán que, que desaparecieron unos niños y tal, y, y en una finca en, en, en, se encontraron unos huesos, entonces se pide, eh, ¿estos huesos son de los niños son, o son de animal o, o qué son? ¿Son huesos para empezar o, o qué son? Entonces se emitió un primer informe pericial desde la policía que decía no son huesos de animal sin ninguna duda bueno pues seguimos buscando seguimos buscando seguimos buscando seguimos buscando esa misma muestra se presentan después a otro perito y entonces el otro perito dice oye pues son morfológicamente tienen características que se corresponden con seres humanos se corresponden con niños y además mmm, a jugar por tal, tal y tal tienen una edad entre esto y esto a priori mmm, no significa que ninguno de los dos tenga razón como les digo eh, el primer informe pericial tenía... No sé si eran siete páginas y, y el segundo ciento y pico, que tampoco es que el número de páginas nos no dé um, una, una mayor velocidad. Pero eh, hay una cosa que tenemos que hacer los espíritus y es prudente, lo más prudente posible. Porque nosotros estamos decidiendo sobre, sobre, sobre cuestiones que son importantes para las personas, que tienen consecuencias, consecuencias legales que no es no, es, no es, ah me equivoqué lo borro y ya está sino que sino que mmm, hay gente que por lo que nosotros digamos puede ir a prisión o tiene que pagar una cantidad importante o, o, o consiguen una plaza de, de funcionario o, o en fin cualquier cosa entonces nosotros tenemos que ser estar seguros de lo que hacemos pero también tenemos que ser prudentes con, con los resultados que vayamos a dar y, y, y lo que decía Dani, no, eh, no, no hay ninguna manera de, de, de escaparme yo de ese espíritu y tal. Pues una de las maneras de no de escaparse, pero, pero sí de rechazar el asunto, es decir, mira, yo de esto no sé. No no no es mi campo. Y eso es la otra. A mí no, porque yo, mmm, yo no puedo pronunciarme sobre esta cuestión. Tan sencillo como eso. No es ir y decir, ah, sí, sin problema, yo te lo hago y tal, y no sé cómo se hace, pero yo miro cómo se hace o, o, o cualquier historia. No. Tenemos que ser muy prudentes con lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. Y sobre todo, sobre todo, bajarnos de, de nuestro pedestal de, de académicos y decir, hay cosas que yo no sé. Y esta es una de ellas. Entonces, y, y sin problema. Yo, yo les digo, no, no tengo problema en decir no, no sé. Eh, otro caso, eh, también curioso, fue el tema de la eh, Asunta Basterra, ¿no? En, en Galicia, también hace unos años. Se encuentra una ropa. Muy bien. Eh, hacemos análisis genético. Este aquí, que encontramos semen. Bueno. Eh, Saca el perfil del semen, por favor, vale, tal. Pues este es el perfil. Lo meto en la base de datos. Ah, mira, pues coincide con tal. Venga, saca informe. Claro, que también la, la, magnific la, la magnificación que hacen los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, sa se saca un informe de... Eh, esta mancha de semen es compatible con esta persona que estaba en de de, la base de datos genética de la policía, ¿no? Bueno, pues resulta que esa persona estaba en Madrid en el momento de, en el que tuvieron lugar los hechos. Y además con fotos, que sub, subieron a Facebook y todo. Que la persona estaba allí, contestible ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> pues lo que ha pasado es que probablemente al yo operar en el laboratorio he contaminado la muestra. Sin querer, evidentemente, porque es que no somos dioses. Somos, somos seres humanos. Tenemos equivocaciones. Y, y puede suceder que una de esas equivocaciones nos lleve a unos resultados que por eso les digo que... que tenemos que ser prudentes y, y saber interpretarlo. Es decir, eso al final lo que, parece, lo que parece ser que nos puso una alerta sobre las transferencias pasivas. ¿no? Que, que se, al manipular las muestras de dos casos diferentes, pues, pues hubo un cruce y, y estas cosas pasan. Pueden pasar. Pero tenemos que ser conscientes no solo de que pueden pasar. Acuérdense de eh, uno de los criterios que veíamos antes de las técnicas que debemos utilizar y de ser conscientes de nuestras fuentes de error. Nosotros, por ejemplo, cuando, cuando no sale coincidencia con una paternidad, por ejemplo, no, no sale coincidencia, pues, pues es que es coincidencia y, y, y no hay más. ¿Por Porque es imposible que yo me equivoque en la muestra y cause una coincidencia. Pero si, si, tú, si tenemos una exclusión, lo que hacemos es que repetimos todo desde el principio. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo confunda y entonces la muestra de tal la confunda con la muestra de cual y ya no me sale, me sale por eso. Pero si lo repito otra vez, y me vuelvo a hacer el mismo resultado, elimino esa posibilidad. Y ya digo, es que no, es una exclusión y no hay, y no hay tutía. Se, se excluye. Entonces, esto como les digo, eh, lo que podemos aprender nosotros de las experiencias que vemos a nuestro alrededor es la de ser mm, objetivos, concisos, claros, mm, metódicos. Pero sobre todo, ser prudentes. ¿Vale? Les dejo aquí una propuesta de decálogo, ¿no?, de, de, de Padre Nuestro, de, o, de, o de Tabla de Moisés, si quieren, de, eh, de, de, de el buen perito, ¿no?, ¿Qué, ¿qué elementos tiene un buen perito?, o, o, o ¿cuáles son los principios que me tienen que guiar a mí como, como para hacer un buen peritaje? Pues, eh, lo primero, ser consciente de las propias limitaciones. Si nos piden que nos pronunciemos sobre determinado asunto y nosotros no sabemos... Eh, esa técnica no la, no la manejamos o, o nuestro campo está alejado de eso o tal, sin problema se dice, no lo sé, pregúntale a otro. Y ya okay. está. Y no pasa nada. No vamos a hacer más por el hecho de resolver una cuestión en la que nosotros no somos a priori expertos. De hecho, lo más probable es que nos equivoquemos. Y eso luego tiene unas consecuencias que, que, que no son fáciles de llevar. ¿No? Habrá que preguntarse cómo está la persona que emitió el informe de de aquí un informe de los huesos que eran de animales. ¿no? Esto como les digo, la prudencia es una de nuestras grandes nuestra grande guías. La segunda recomendación es, saco aquí otra vez a Sherlock Holmes, es nunca teorizar sin tener datos. No es que me digan, me pongan el caso, toma, te mando la muestra. Ah, pues entonces es que seguro que, que, que ha pasado así, así, así, o que esto es lo que se ha hecho o esto es lo que tal. Porque eso lo que nos va a hacer es influenciarnos de alguna manera y no estamos haciendo objetivos, estamos actuando conforme a un determinado parecer y no es lo que se pide. Somos conscientes de que somos seres humanos y que es imposible tener prejuicios o ideas preconcebidas o alguna historia así, pero lo tenemos que evitar. O, si no podemos evitarlo, ser conscientes de ello. Porque, al fin y al cabo, si nosotros teorizamos sin tener datos, hacemos lo de el último punto, y es que ajustamos las teorías, o sea, ajustamos los hechos a las teorías. Modificamos la realidad para que se ajuste a lo que nosotros hemos pensado. En vez de ser al revés, nuestras teorías son las que, las que tienen que cambiar conforme a los datos. ¿Vale? Eh, ser metódico exacto y preciso, con métodos validados y actualizados, reconocidos por la comunidad científica, métodos contrastados, métodos seguros. O sea, no seguros, pero sí digamos con, con, con cierto bagaje. Nosotros tenemos que buscar la verdad de los hechos que al fin y al cabo es la verdad científica, y ya aquí nuevamente las implicaciones filosóficas de qué es la verdad o qué grado de verdad puedo alcanzar con mis métodos o lo que sea. Pero nosotros no buscamos, no nos estamos prostituyendo profesionalmente, no, no nos están pagando por darle la razón, nosotros buscamos la verdad, de hecho sí, es una de las partes, las que viene, y nosotros no, no, no alcanzamos su pretensión, ¿no? no le damos el resultado que quiere, pues esa parte es libre de, de no tener en cuenta nuestro informe, de buscarse o, o de que usted a otro perito si no, si no está de acuerdo conmigo, pero yo le digo que con mis técnicas, este es el resultado que le puedo dar, sin más. Buscar, como le digo, la verdad de los he hechos. Nuestro dictamen se tiene que ceñir únicamente a cuestiones científicas, técnicas artísticas. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca podemos pronunciarnos sobre si tal persona mintió, si tal persona estuvo allí, si tal persona es autor, si estas personas culpables o si estas personas inocentes, no. Eso, creo que he insistido bastante en ello, es cuestión única y exclusiva del propio proceso. A nosotros nos ha pedido una duda, la hemos resuelto o no la hemos resuelto, porque eso también forma parte de aceptar nuestras propias invitaciones. Mire usted, es que lo que usted pide no se puede. Lo típico que se oye es de que queman los restos y, y el ADN está tan quemado que, que no se puede sacar. ¿Por qué no se puede sacar? Y no hay más, no me lo voy a inventar, lo siento y no pasa nada no pasa nada so, tenemos que ser conscientes como les digo de nuestras propias limitaciones eh, tenemos que actuar con imparcialidad con veracidad y con prudencia con prudencia sobre todo porque ya han visto lo, lo, digamos los lo excesos los defectos de prudencia lo que lo que pueden lo que pueden llevar y es como les digo mmm, buscamos la verdad y tampoco vamos más allá de los resultados la inferencia viene después de la evidencia es decir nosotros no podemos ir más allá de las conclusiones, de, ah, pues como he concluido esto, pues se deducen estas otras cosas. No, eso, eso, como les digo, es eh, cuestión del propio proceso. Nosotros, estos resultados, de los que se desprenden estas conclusiones, con tal probabilidad. Y no ir más allá de ello. Y tenemos que estar listos también a equivocarnos. Eh, lo que decía, la importancia de, de reflejar nosotros qué muestra recibimos o qué, con qué material vamos a trabajar. Porque yo tengo que ser consciente de, de que nuevos datos modifican mis conclusiones. De hecho, una de las cláusulas que se suele poner es, conforme al material proporcionado y a, y a las leyes de mi profesión y tal, estas son las conclusiones que se pueden alcanzar. Nuevas evidencias pueden modificar este informe. ¿no? Es algo que se suele decir en las conclusiones. En una cláusula estándar. Pero sí que es cierto eso, que, que mmm, nos podemos equivocar. No solamente en las técnicas, en, en, en la metodología que sigamos, sino también en lo que vayamos a decir. O entonces, sea, hay que estar abierto a eso. Sobre todo cuando nos sometan a contradicción con, con otro pedido, por ejemplo, pues nosotros vamos con la pretensión de que lo que nosotros decimos es verdad, pero es la otra parte también. Y entonces puede suceder, puede suceder, no, alguno de los dos estará equivocado. Entonces, tenemos que ir, pues, seguros, pero también con, sin cabezonería, sin, con saber decir de, oye, Puede ser, ¿no? Entonces, como les digo, ajustar siempre las teorías a los hechos y no los hechos a las teorías, porque los hechos son los que son, son objetivos. Las muestras son objetivos, si no ha habido mmm, mano criminal detrás. ¿no? La realidad es la que es, y lo que nosotros buscamos es conocerla. No queremos construir otra. Lo que queremos es saber lo que pasó, porque al fin y al cabo, ¿Nuestra misión cuál es? Nuestra misión es aportar a un proceso nuestros conocimientos. Sobre una, una, determinada, una determinada cuestión, tema o pregunta. Nada más que eso y nada menos. Y esto sería todo. Eh, muchas gracias a los que sigan vivos. Nunca he hablado tan seguido tanto rato y, y tengo la garganta ahora mismo. <risa> no, pero eso. Muchas gracias por su atención. Eh, en mi nombre y en nombre de mi equipo. Eh, les dejo mi Twitter y mi correo por si alguna cuestión les puedo echar una mano, un cable o, o alguna historia. Y, y esto sería todo. Mm. Abro ahora un turno de preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Sí, no, a ver si, si alguien quiere preguntar algo por ahí. Sí. hay por ahí alguna pregunta? ¿Tenéis preguntas para Cristian? Oye, Cristian, te quería preguntar si, pues, aparte de, de vuestro, ya que creo que, claro, vuestro ámbito, la cosa es super, super foco ¿no? Porque eh, son casi todo pruebas genéticas o, en fin, que, que está clara la cosa, ¿no? Hace falta de, Y además estamos vinculados, digamos, al concepto que hemos manejado siempre de, de, de forense, o al que tenemos de, de forense, ¿no? Estamos de obra aquí. Pero te quería preguntar. Eh, eh, creo, No te funciona el micro. Eh, ¿Conocéis que en los casos eh, tenéis experiencia con, con casos de ciencias sociales? ¿Con algún caso más? Si no te funciona el micro, entra y sal otra vez. A lo mejor que si está... Sí, ahora sí. Ahora. No, decía, ¿tenía algún caso, conocéis casos de, de por ejemplo, de que puedan ilustrar aquí a la, a la gente que está de otra área, de ciencia social especialmente, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que lo de ciencia geológica también lo tengo súper claro, ¿no? Se derrumba un edificio y allí en Cenas de la Vega, que es un, un pasatipo que tienen allí, se derrumba el edificio y, y se va a hacer grieta y tienen que llamar. Antonio, cuidado con el micrófono. Y, y tienen que llamar al geólogo y, y está clara la cosa, ¿no? Pero de ciencias sociales quizás sea un poquito más, más complejo. No sé en qué sentido, por ejemplo, alguien de sociología o alguien de... No sé, se me ocurre, por ejemplo, también que, que, que en trabajo social, o como comentáis Francisco, los psicólogos también serán, tendrán bastante solicitud de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Eh, a mí no me gusta... Mmm. Nada, eso de, de los de ciencias empíricas tiene más verdad que. Es que es algo que oigo mucho y es que me da todo el coraje de escucharlo. Eh, la bueno, la ciencia es ciencia más verdad ah. que la sociología, por ejemplo. Hmm. Es que no, son simplemente ciencias diferentes que tienen campos de conocimiento diferentes y métodos diferentes. Pero claro, eh, se ve con, con, esa, con esa fachada de objetividad, ¿no? Pero de hecho, cada vez más las ciencias sociales tienen más que decir en, en los procesos judiciales. Actualmente, si no más lejos, eh, trabajo social educación social psicología criminología por supuesto forman parte de forman parte de los tribunales y, uh -huh. y, y asesoran sobre cuestiones y, y son ciencias sociales muchas de ellas uh -huh. o, o, o gran parte de ellas son ciencias sociales uh -huh. Ahí comentaba también francisca o está francisca de mi padilla uh -huh. que, que, que, porque por ejemplo la psicología del testimonio que es la primera noticia que tengo no sé si Francisca nos puede explicar de qué va, o tú sabes de qué va, Cristian, esto de la psicología del testimonio. Sí, yo yo es que estoy de quimiología y vimos un poco de, de psicología del testimonio también. Bueno, básicamente es pues, pues un conjunto de criterios. No, no sé si Francisca, por su formación, puede explicarlo mejor. Pues si no mmm. Bueno, básicamente eh, una serie de indicadores que eh, eh, orientan sobre la velocidad vero, la del testimonio. no pues Yo cuento una serie de, de cosas que me han pasado, no he sido víctima de un delito, por ejemplo, alguna historia... Eh, y, y pues es una serie de ítems, ¿no? un cuestionario de, de bueno, pues si la historia tiene estos elementos o, o se produce en estas determinadas circunstancias, pues tiene tal grado de velocidad o tal grado de, de, de o, o le falta veracidad ¿no? Lo, lo más básico es que tenga, por ejemplo, contradicción en fin, que, que cada disciplina como les digo pueda aportar en, en, en temas que, que a nosotros a priori nos parecen que que, que, que, que digamos, ah pues no, no sabía yo que, que esto se podía dar pero... sí pero Y habla por aquí, eh, Cristian, José Antonio. Ah, no, me espérate, tiene una pregunta antes. Aquí Mohamed nos dice, si hay algún error por parte del perito, es posible que tenga implicaciones legales contra el perito en cuestión. Es decir, si yo me equivoco en mi informe, me toca responsabilizar de las consecuencias que tenga ja, los errores de mi informe. Pues es una pregunta interesante, ¿no? ¿Me pueden llevar a la cárcel para hacer un mal informe pericial? Esa <risa> sería la pregunta. Pues nos pueden llevar a la cárcel. Mm, si sí, mentimos acaso, de hecho, si sí, sí, deliberadamente nosotros manipulamos las pruebas, por ejemplo, o, o manipulamos los resultados, ¿no? porque al fin y al cabo sí. hemos incumplido nuestro deber de objetividad. Pero mm, si nosotros en todo momento dejamos claro la muestra que recibimos, qué operaciones hacemos y qué resultados hemos obtenido, mm, mm, no debería haber problema. problema no, si nuestra no. responsabilidad acaba ahí. Claro, tengan en cuenta que si no, todos los días se encerrarían a la mitad de los peritos que van a jugar. Sí. <ríe> Que no y a lo mejor merecidamente. Bueno, está también está, está por ahí Francisca que sigue comentando un poquito cómo va la, el tema de la psicología del testimonio. Que, y José Antonio, yo pensaba que este José Antonio es tu jefe. No, no creo, ¿no? Por mí, no, no, no, muy muy no está bien, por ahí. ¿eh? No, o sea, yo... Dale recuerdos cuando lo veas, son tímidos, yo, o sea, yo he trabajado muchas veces con él y la verdad que está ahí un par de veces por, por eso entramos, tiene oportunidad de trabajar con él. Y la verdad es que tengo una muy buena relación con él. Así que mandarle recuerdos de mi parte. ¿vale? Vale. Y bueno, eh, dice José Antonio, José, Cristian, ¿tiene alguna experiencia en informes periciales en los efectos del cambio climático? Pues yo no, por, por mi ámbito de conocimiento. Y no conozco ahora mismo mmm, ni, ninguna cuestión pericial que se haya llevado a ese tema. Bueno, pero si habrá, habrá informes de contaminación, de... de de empresas que hayan sido demandadas porque han contaminado sí, sí, sí. la zona o, o lo que sea, ¿no? Y han tenido que pedir algún tipo de informe de algún geólogo sí, sí, sí. o alguien de biología o... ¿no? En España hemos tenido un montón de... Me no imagino de... que si, por sí, ejemplo, efectivamente dice... Lo que dice Francisca, se me ocurre eso, una fábrica que ha hecho un vertido en un río y llaman a un biólogo para que vea, pues no sé, que hagan una necesidad partida o siempre viene de la fábrica, cosas de ese tipo. Eso por supuesto, eso, nuestros compañeros de toxicología pues, pues, pueden realizar informes de ese tipo, de, de, de determinación de, de metales pesados, de, de ese tipo de cosas. Pero algo más tipo eh, el cambio climático está causando esto, me está causando esto... Mm. No no, no, no, no no conozco, ni, ni sinceramente no creo que, que tal. Es como les digo, hay un factor muy importante a la hora de eh, que una disciplina eh, aparezca en los tribunales, digamos, que es la, la, la comunidad científica que tiene detrás. Vale, y por ahí la parte de, de humanidades, ¿eh? no sé si, si hablar con un ejemplo, no sé, de, de la parte de literatura. En historia sí puede ser posible, ¿no? En causa de, de, a lo mejor, de de paleografía e incluso en arqueología, ¿no? Si hay algún tipo de demanda de falsificación, cosas de ese tipo, se imagino que también será habitual que, sí, sí, sí. que haya peritaje de, este, de este tipo, ¿no? Un o fíjole. que haya caduca, un, un, una serie de WhatsApp con amenaza, pues se puede hacer un peritaje eh, de, acerca de, de las expresiones de la persona, de, de cómo estructura la ignorancia, de los emojis que pone y tal, y entonces se puede decir, pues no es compatible con, con, la, con la forma de expresarse de esta persona. O Fulano habla español, por ejemplo, ¿no? Pues eso, un filólogo te puede hacer un peritaje de decir una persona completa. Mm. En fin, todo. Sí, sí, sí, es como les digo, una de las cosas con las que quiero que se vayan de aquí es que cualquier persona, o sea, cualquier persona o cualquier disciplina puede ser forense. O sea, que de momento somos investigadores y peritos, cuando menos. Sí, peritos, cuando menos. lo vean a ti, ¿no, Dani? Sí. Bueno, yo, yo, lo, yo lo, lo me ha pasado un par de veces y la última fue con eso, como hemos comentado con, con, con la cuestión de no lo hemos hecho a través de la empresa. Pero la verdad que fue así un. Bueno, y además, fíjate, y nos pasó con el tema de ahora, que hemos estado confinados, y, y ha sido, pues bueno, ya sabes cómo son los juicios virtuales y todo esto que casi todos iban aplazando, no tienen que ir a otras veces, en fin, hace un poco rollo, la verdad que hace un poco, Me no hubiera venido bien antes de la charla esta. Pues no sé si hay alguna pregunta más para Cristian, si no lo, lo, lo despedimos y, y le agradecemos que haya participado. ¿Alguna vale, preguntilla? Yo muchas gracias a ustedes por, por dejarme estar aquí. Me pues parece que no hay más Cristian, oye, muchas gracias por, por participar, contamos contigo para la próxima temporada, ¿vale? Sí sí sí perfectamente vamos tienen mi correo mi Twitter y todo claro, la verdad que está muy muy interesante está muy interesante y siempre ves también estas charlas que nombren nuevas perspectivas de nuestro trabajo o, o en fin está bastante, bastante bien muchísimas gracias por fin finde y a todos los que estáis por ahí también un abrazo vale bueno. chao